Sería excelente. Si se cumpliera, como ya eh, eh, está comenzando a, a trabajarse en eso, la cuestión de la vacunación, fuera un éxito. Si se cumpliera lo de las transparencias que en cierto modo ha sido, porque mira, si hubiera sido Danilo Medina con eso que hizo Plutarco y la, la, la jeringuilla, se, se lo aplaudiera, no lo quita, él lo quitó. Van ocho ministros de salud pública de América Que lo han tenido que quitar Con la cuestión de la pandemia En Argentina, en Bolivia, en Ecuador Tú me entiendes Entonces El hecho de que él actuara rápido Eso habla muy bien Porque uno no puede venir aquí con mequindades Eso habla muy bien No anda eh, eh, tapando cosas Ojalá siga así Porque la, la, la verdad es que este pueblo y este país ya no resiste más impunidad y más eh, corrupción. Y el pueblo está vigilante, déjenme decirle. La más mínima cosita, y aquí con, con el sistema de las redes sociales, las, informa las informaciones llegan a una velocidad pasmosa. Y la gente no le va a dejar pasar nada a nadie. Mira, por ejemplo, Eduardo Estrella dijo que hay dos ministros no, no, no, no. que es así que andan. Hay dos ministros que es así y eso fue inusual en medio de una rendición de cuentas el presidente de la asamblea nacional referirse en particular a la actitud de dos ministros que no se compagina ni se parece a, a la que quiere recibir el presidente bueno yo fuera el presidente tomar en cuenta porque nosotros lo hemos hablado aquí yo he hablado bastante del comportamiento de muchos dirigentes y de, y, de, y de muchos funcionarios de este gobierno que andan así es sí. Luis Abinader es una cosa que ha mostrado su sencillez un hombre rico de cuna con todos los cuartos del mundo y tú ves estos tipos que cuando llegan a un puestecito se transforman sí, no, cogen teléfono. no cogen teléfono yo, pero yo leí un artículo que escribió César Pérez se mudan de la casa, cambian de mujeres Sí. No, eh, eh, no, entonces, oigan, el hecho de que Eduardo Estrella, ya no es más esperar hasta que lo está diciendo, es el presidente del Senado, del partido que está en el poder, del partido del presidente. O sea que no es la oposición. Entonces, yo creo que eso eh, habla muy bien de Eduardo Estrella, que yo siempre he dicho que es un político atípico y un político coherente, un político. Eh, eh, no, no, y un hombre honesto un hombre honesto y un hombre correcto ese de los pocos políticos que tú puedes sacar la cara un tipo correcto porque yo yo, con un empleado, mira José Luis y eso después lo, me lo decía muchísima gente con un empleado porque resulta que mi gran amigo y hermano Julio Pérez Agramonte era el asistente del papá del presidente de la república y yo iba a esa oficina y llegué a estar hasta 15 días cogiendo, eh, eh, ¿cómo se dice? Cogiendo el puesto de secretario. Y un empleado, cuando Eduardo Estrella era senador, que iba mucho allá, llamado Guandu, Guandulito, decía, mira, ese Eduardo Estrella. Era en, en, en Guagua Metro que Eduardo Estrella viajaba. Eduardo Estrella... Y me dijo el mismo guandulito, que era un bebedor, él mismo lo admitió. Dice Eduardo Estrella, me votó un día de aquí, y me dijo, cuando usted beba, no me venga aquí. Ese es un hombre correcto. Ojalá este país, lo digo yo, y mira, que Eduardo Estrella no es de izquierda ni es nada. Pero ojalá este país tuviera, en un momento dado, un presidente como Eduardo Estrella. Aquí ha habido figuras que el país no se ha podido de lujo... De que lo... Sí, pero no sacó voto. No sacó voto. Buena. Buenas tardes, buenas, buenas noches. Eh, usted se escucha eh, hablando o se ve hablando y después que se escucha como, o sea, no no hay coordinación. Pero estaba llamando en cuanto estoy hay muchos funcionarios de lo que han nombrado ya en la capital. Eh, pero eh, mire, me pregunta el camar el que ¿en qué sector es que usted vive que se escucha así? En el capacito. Ah, en el capacito. Oh. O sea, se, se ve usted hablando, pero como que la voz se ve después de lo que... Ay, sí. Pero no se coordina. Otra cosa, eh, sí, los funcionarios que han nombrado, hay muchos que no están cogiendo las llamadas. O sea, parece que tienen otro número para que no lo moleste. Sí, sí, sí, eso se da han, mucho. Eh, Oye, oh, eh, han, han, están haciendo un papel fatal. ¿Usted cree que es posible... Que un dirigente de, del PLD, va a poner, le voy a poner un ejemplo, sí. ¿no? que, que está de administrador contable en el Politécnico, y que, que no lo pueden sacar. ¿Cómo es eso? Explíquenme eso. Alguien que llame y me explique porque yo no entiendo. No, pero lo malo son los <risa> dirigentes, déjeme decirle, para que no lo pues entiendan. Claro que sí, claro que los sí. Los malos son los dirigentes porque vea la gobernadora, sí. que son gente que yo no tengo nada contra ellos, para que estemos claros. Sí, sí. La sí, gobernadora sí. tiene a tres o cuatro o cinco PLDistas que son los que dirigen todo, las relaciones públicas, la, la cosa. Es una vergüenza. Sí, y sí, gente sí, que sí. están ahí del PLD y ella no lo ha quitado. Uh -huh. Y, y sí, estos son sí, PRMistas sí. que se fajaron. ¿Qué va sí, a hacer sí, ella sí, con sí. ellos? Esa es sí, la gobernadora que debiera ser la más interesada. Es una vergüenza. Sí, sí, sí. Y ustedes sí. saben que PLDistas fueron los que el 26 de enero, que yo no tengo nada, son amigos míos, ¿eh? Sí, son sí, amigos sí. míos fue lo que hicieron la maestría de ceremonia de día sí. de Duarte aquí o sea el PRM no tiene una gente que pueda es una vergüenza para el partido mire y, y, y no pueden hablar porque hay muchas personas preparadas no pueden hablar es una vergüenza esta gente debiera darle vergüenza a eso oye que ellos, claro. ellos tienen israel paredes y mi amigo Wilson Gómez fueron eso es una vergüenza mira eh, debieran renunciar Pero no lo van a hacer. No, están dando gritos para que lo dejen. Sí. Están dando gritos para que lo dejen. Está bien, gracias. Eh, eh. Y la secretaria y todos los, los asistentes son del PLD. Es una vergüenza. Es una vergüenza para el partido Buena. Mi querida Sánchez Sí. Omar, esa la. Eso es para que le, le, le enseñen bien cómo se puede sobar la mano, pero Luis le parte el le, le cocotito. <risa> así es, así es. <risa> ¿Sabes lo que? Tú di que de un partido tú coges 14, 16 años abajo, y entonces, después, cuando tú tienes la oportunidad de tu partido, Oye, ¿y tú dejas los que, lo que tienen 16 años chupando la teta? Coño, pero es una vergüenza. Que me perdone, pero es una vergüenza. Y le voy a decir lo siguiente. Buena tarde. Hermano mío, hermano mío, hermano mío. ¿Cómo está usted? Un placer. Bien, bien. Aquí en la guardia también se oye distorsionada la voz. Usted, se oye primero usted. Y los alemanes que usted hace... Eh, vienen al segundo, a los dos segundos. ¿Usted está oyendo? Deme dé, dé, la notificación a eso, porque eso sí es problemático. Sí, aquí en la Guardia. Vamos a resolver eso, hermano. Muchas gracias me por esa me información. Quiere, me quiero muchísimo, mi queridísimo Tomás. Está bien, gracias, gracias. Eh, eh, eh, por ejemplo, mira.